Aquí ya es hay un corte. Este es el momento 2 en donde ya logran pasar las unidades sobre el puente. Están formadas, están, pues van a, ¿qué será? Se cinco humo, kilómetros. Ya, Ese humo que se ve es la que te digo de la camioneta sí, de la Comisión Federal sí, sí, sí, de, sí. de Electricidad que, que fue quemada para evitar el paso del convoy. Mm. Que este realmente es el último sí, sí. punto por donde ya salían este, ahí las fuerzas se van federales a y los ya. Disparos. A ver ya. escuchemos. Es la ambulancia que vamos a va. va pasando. Dice fuerza ciudadana. Ahí están los disparos. Ahí ya se oye uno. se escucha uno. Dos. Dos. Dos. Cinco disparos. Y después ya nos escuchan Ramón. Una nada más. Dice el ejército que fueron disparos al aire. Esos disparos, uno de esos disparos terminó matando a un niño hiriendo a, a cuatro personas. A cuatro más. personas más.